Muy buenas noches, mis queridos amigos, qué gusto poder saludarlos y también poder eh, eh, a través de este medio poder conversar juntos en el proyecto de estudio de la Biblia que hacemos todos los días a las 7 de la noche, qué gusto poder tomar una pausa todos nosotros para escudriñar la palabra de Dios en nuestro programa Reflexiones de la Biblia. Ya tenemos aproximadamente un año y Ocho meses o seis meses aproximadamente en este programa y estamos muy contentos con aquellos que nos siguen todos los días en el programa y que nos ven. Y que sin duda algún mensaje aprendemos todos mientras yo predico aprendo y ustedes también mientras escuchan. Pues los que nos quieren seguir y compartir con sus redes también lo pueden hacer. Estamos estudiando durante todas estas noches el libro primero de Corintios. Hemos estudiado un poquitito el día de ayer de cómo el apóstol declara claramente que todo aquel que construye, se construye a sí mismo en la iglesia de Dios, va a ser finalmente revelada su obra. Predicadores, miembros de iglesia, miembros del pueblo de Dios, no importa si ya no pertenecieron a una iglesia, un día se verá nuestra obra si es que hicimos algo por la obra del Señor. El apóstol Pablo dice que todos nosotros somos templos de Dios, o sea, somos edificios de Dios. Ahora, sin duda en el libro de Corintios eh, se está Pablo identificando un poco con el concepto de quién es él. ¿Por qué está allí? Porque muchos estaban comenzando a tomar eh, partido de uno, de otro, y de acuerdo a, al tiempo en el que se convirtieron, comenzaron a poner preferencias entre ellos de tal modo que el apóstol se da cuenta de que estaban produciéndose divisiones dentro de la iglesia. Entonces, él quiere advertir que lo único que ellos realmente son, simplemente son personas que trabajan para el Señor, porque el crecimiento de la obra, del cambio de vida, lo da Dios. Y él es muy claro en ese sentido. Y lo más interesante de, de, de, de la presentación de Pablo es que él no se cree mejor que nadie, no se cree más que nadie, él no es el, el fundamento de la iglesia, ni Pedro, ni Juan, ni nadie se declararon fundamento, eh, el fundamento o la piedra angular de la iglesia, sino simplemente ellos se consideraban colaboradores de Dios. Y lo reafirma respecto al ministerio de los apóstoles en el capítulo 4 del libro 1 de Corintios. Y dice así, así pues, Ténganos los hombres por servidores de Dios y administradores de los misterios de Dios. ¿Por qué el apóstol Pablo, en primer lugar, dice, Téngannos como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios? Cuando habla acerca de Cristo, dice, somos discípulos, somos servidores. Nosotros no somos la parte importante del mensaje de Cristo. Nosotros somos simplemente servidores, seres útiles a la causa de Cristo. No tenemos ninguna función adicional, ni mayor ni menor, simplemente somos colaboradores, somos servidores, viene de sirvientes de Cristo y del propósito por el cual él los había llamado. Pero cuando se refiere a las cosas de Dios, cuando se refiere a las cosas eternas de Dios, él le llama misterios de Dios. Muchas de las cosas que el apóstol Pablo predicó estaban escritas en las Sagradas Escrituras, en los profetas, en los salmos y, por supuesto, en el Pentateuco. Él los conocía a cabalidad. La revelación de Dios en esos libros, él los conocía. Pero respecto al futuro, solamente conocía lo que Jesús les había hablado, de lo que Jesús iba a hacer con su pueblo. Y él le llama eso a lo que aún no conoce pero que él administra gracias a la luz entregada por Jesucristo, le llama misterios de Dios. Entonces, dice él, ahora bien, se requiere de cada administrador que cada uno sea hallado fiel. La fidelidad aquí no se refiere al comportamiento relacionado con el pecado, sino mantenerse firme en el objetivo por el cual fueron elegidos. Algunos utilizan aquí la palabra fidelidad para referirse al pecado en sí. Y aquí lo que el apóstol Pablo no está hablando acerca de fiel en respecto a comportamiento y a pecado, sino fiel al objetivo de Dios. Por eso dice que los administradores se les requiere que cada uno sea hallado fiel. ¿Por qué es importante si yo soy administrador de los misterios de Dios? Todavía no los conozco a plenitud, pero tengo las evidencias del evangelio en el pasado. Conozco las escrituras. Dios la, se ha manifestado a mí de alguna manera y me ha mostrado el camino en que yo debo andar respecto a sus a sus principios. Estoy hablando de ustedes y de mí. Estoy poniendo un ejemplo. Entonces la pregunta es, ¿debo yo administrar adecuadamente los misterios de Dios? Aquello que yo no conozco se, se deben a Dios y aquello que yo conozco lo voy a dar a conocer de la manera más cercana al original, a la verdad de la palabra de Dios. Por eso dice que se requiere que los que administran los misterios de Dios, los que son servidores de Cristo, sean hallados fieles. Perdón. Y él dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por el tribunal humano. Nadie puede juzgarme en realidad. Y ni aún yo mismo me juzgo, dice el apóstol, porque aunque de nada tengo mala conciencia, es decir, he hecho las cosas con buena intención, no por eso soy justificado, no por eso soy una persona mejor o santa o cosas por el estilo, pero el que me juzga es el Señor. Ya lo decía él cuando hablaba acerca del edificio de Dios. Decía que el fuego consumirá aquello que es hojarasca, purificará aquello que es oro. El que está edificado con oro, plata, lo identifica él como, como piedras preciosas en el edificio de Dios, y el que edifica con hojarasca, el fuego lo revelará. Asimismo, el apóstol utiliza el mismo lenguaje para decir que nada puede él recibir como un acto de justificación porque ha hecho las cosas bien, porque finalmente el único que lo puede juzgar no es un ser humano, no es un tribunal, porque él todas las cosas que ha hecho, lo ha hecho de buena intención. Entonces, dice él, el único que me puede juzgar es el Señor. Así que les digo a ustedes, no juzguéis antes de tiempo, hasta que venga el Señor, porque Él aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Y él es muy positivo, porque dicen, recibirá su alabanza. Podría también recibir su castigo, ¿no?, pero él es muy proactivo, él quiere que nosotros al, al, al, al ser examinados por el Señor, como lo dice él, que él sería examinado por Dios, también sean examinados no solamente para manifestación de las tinieblas, de lo oculto, sino también para la manifestación de las intenciones del corazón para recibir alabanza de Dios. El apóstol Pablo era muy, en ese sentido, muy... Eh, pensaba siempre en aquello que Dios tenía como galardón. Lo menciona en varios libros, que él dice que ha trabajado duro, que el Señor le tiene guardada su corona, y así también habla acerca de aquellos que son fieles al, al ministerio de Dios. Aquellos que hacen la obra de Dios, aquellos que se convierten en servidores de Cristo, aquellos que administran los misterios de Dios, dice, se requiere que sean hallados fieles, y si son hallados fieles, el apóstol dice, recibirá alabanza de Dios porque lo que se hace sin intención adecuada, el de mala intención, dice la escritura, lo oculto será manifiesto entre las tinieblas y será manifiesto las intenciones del corazón. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros. O sea, estoy mostrándoles a ustedes esto desde mi experiencia, para que ustedes puedan tener una referencia de lo que quiero decir, es decir, para nosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno, os envanezcáis unos contra otros. El apóstol Pablo está tratando de igualar el concepto de que los predicadores, los apóstoles, los, los que fueron a anunciar el evangelio están en el mismo nivel. No hay ninguna diferencia entre nosotros. Somos servidores de Dios. Lo único que se nos pide es que seamos fieles al objetivo que Dios nos ha dado. Nosotros administramos este, los servicios de, de Cristo y administramos los misterios de Dios. Y como lo hacemos, Dios requiere que nosotros seamos hallados fieles pero ustedes no me pueden juzgar a mí, que yo estoy diciendo que soy mejor que nadie, porque yo la verdad lo he hecho de buena conciencia, dice el apóstol Pablo, estoy hablando en nombre de él. Así que, si he dicho esto que estoy diciendo, es porque quiero también que Apolo sea considerado de la misma manera. Por tanto, la intención de Apolos es la misma intención mía. Hicimos las cosas con buenas intenciones, y aquel día cuando Dios nos juzgue, a Apolos y a mí, está diciendo el apóstol, él nos dará la alabanza porque lo hicimos de buen corazón. Y él dice, lo hacemos esto a nombre de Apolo, y a nombre mío para que ustedes puedan aprender, para que ustedes puedan entender y pensar de todo lo que se ha escrito y no sea que uno sea avergonzado por el otro. Y luego dice, porque ¿quién te distingue o oh, qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Y estáis saciados, ya estáis ricos, Si nosotros reináis. Es decir, vos, vosotros ya sois líderes. Ustedes ya dirigen una congregación, ya trabajan en la iglesia, están como servidores de Dios. ¿Qué, qué más quieren? Nosotros no estamos con ustedes. Ustedes no son nuestros seguidores, son seguidores de Cristo. Apolo no está allí. Yo no estoy ahí. Ustedes ya están reinando solos. Y ojalá, dice el apóstol, reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Es decir, nosotros, Apolo y yo, somos igual que ustedes en Cristo. No hay diferencia entre nosotros, ni Apolos conmigo, ni yo con Apolos, ni Apolos con ustedes. Juntos estamos reinando en el reino de Dios que se está instaurando en esta tierra con el Evangelio de Cristo. Porque según pienso, dice Dios, ha exhibido a nosotros, a los apóstoles, como postreros, como asentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Mira, nosotros estamos casi a punto de ser sacrificados, dice el apóstol. Nosotros hemos trabajado y Dios nos ha puesto en esta condición y nos ha puesto como detrás de ustedes para que nosotros seamos los primeros en ser ajusticiados, acusados, porque hemos, nos hemos convertido en espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Y por eso somos perseguidos, por eso somos acusados, por eso somos vituperados. Ustedes están tranquilos. Ojalá nosotros estuviéramos como ustedes, reinando como ustedes. Pero nosotros estamos sufriendo persecución. Así que, hermanos, no hagáis división en la iglesia. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y muchos de nosotros, tal vez, no hacemos división, pero provocamos división, ¿no?, y sin duda, ¿por qué? Por nuestra letarguía, por nuestra falta de intervención, por nuestro desinterés, por nuestra indiferencia en algunas cosas. Y después, cuando teniendo todas esas características, además de eso, criticamos, este, no hacemos la labor y siempre estamos diagnosticando, diagnosticando y nunca hacemos algo para que haya el cambio. Y eso es un tema que realmente los cristianos a veces nos tiene un poco... Eh, preocupados porque generalmente muchas de las personas siempre estamos describiendo lo negativo de los demás, del pastor, del líder de la iglesia, del párroco, y no nos hemos dedicado para poder ocuparnos en la oración y ocuparnos en la meditación y en la comunión con Dios. Por esa razón, es importante estudiar a Pablo, porque él está hablando ahora en Corinto, está hablando de todas las actividades propias que había entre los apóstoles y también con los hermanos en referencia de ellos mismos y también de los apóstoles que estaban predicando el evangelio. No hagamos divisionismo en la iglesia para saber quién es de uno, quién es de otro, quién predica bien, quién no predica bien, si este hermano me gusta, este líder soy yo de ese grupo. Eso no funciona así en la iglesia de Dios. Todos somos servidores de Dios y administradores de Dios de los misterios de Dios. Ojalá tú también puedas ser uno de ellos y gozarte de la bendición de ser parte del pueblo de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, alabamos tu nombre en esta noche porque sabemos que tú tienes siempre una bendición para nosotros. Queremos que al terminar este día tú puedas bendecirnos y que puedas con tu espíritu llenarnos de tu presencia. Haz que las divisiones y las diferencias entre hermanos cristianos de diferentes congregaciones se vaya disipando y que podamos entender que es Cristo quien nos pide a nosotros que seamos sus servidores y que seamos administradores de los misterios de Dios, pero que seamos hallados fieles al objetivo que nos has planteado. Por eso te entregamos nuestros planes, nuestra predicación en tus manos y también nuestras vidas. Atiende a cada persona que escuche este mensaje y que escuchará también su necesidad. Oramos por ellos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes y no se olvide cada día a las 7 de la noche, reflexiones de la Biblia con este servidor, Boris Darmo. Nos vemos mañana a las 7 en punto. Chao, chao.